Ya no hace falta el hecho de poner el alerta de spoiler, pero bueno, de igual modo lo voy a poner porque nunca faltan aquellos personajes que se están quejando por los comentarios. Dos escenas post créditos y más que nada hablar y teorizar muy fuerte sobre la primera que sale y termina la película. Top Cinema. Información al paso. Ant-Man and the Wasp película graciosa, entretenida. Es difícil también salir a la luz después de la bestia infernal de Infinity War con toda la acción y bueno, los sentimientos que nos hicieron vivir mal, mal, mal. Pero de igual modo, como esta cinta tiene otro tono mucho más familiar, es cómica y podríamos decir también que por momentos es romántica. Aunque igual cuando dijeron que era una comedia romántica de Marvel, pensé que iban a llenar de cursilerías la película y por suerte no fue así. Tenemos un nuevo traje de Atman para Scott que lo hizo han pin pero como que está en proceso todavía no está terminado del todo y eso genera que en toda la película o en mayor parte de la película el traje no responda a las acciones que tiene que responder en vez de hacerse de chiquito se hace grande y bueno tiene esa escena por ejemplo en la escuela que él se hace chiquitito pero no chiquitito diminuto como una hormiga sino a, a como un nenito, y es muy muy divertida creo que es una excusa válida el hecho de decir que el traje viejo de atman lo había hecho desaparecer porque bueno sí, lo perseguían desde la película de Civil War con el problema que hubo con el Capitán América también es muy nombrada esa película haciendo referencias a todo lo que pasó y por qué tanto Hamping como Hope están enojados con él y por qué están distanciados que me parece también eh, está bastante bien armado es otra buena excusa un buen recurso del guión como para poder darle una vuelta de rosca a todo esto Michelle Pfeiffer que sale poco podríamos decir que poco pero es muy importante, igual la película es como que se basa mucho más en han ping no tanto en scott porque más que nada la historia va centrada a que él quiere recuperar a su mujer a la madre de su hija y gira todo en torno a esa historia la avispa por su parte de wasp hace lo suyo tiene mucha importancia en la película más que nada le da un peso muy grande como heroína también Lástima que dura poco eso porque dura una película nomás. seguramente en atman 3 la vamos a volver a ver y otro peso que le hicieron bastante a la película es el el sentimiento padre hija ya sea por han Pink y hope y por otro lado scott y su hija es como que está muy relacionado con lo que es sentimiento paterno y materno porque por el lado de janet Van bandai también hay un peso bastante importante que mueven todo para lógicamente salvarla igual no quedan en claro algunas cositas sigue haciéndome ruido el hecho de que pase todo lo que pasó en infinity War y ellos estén ahí en la suya prácticamente sin enterarse de nada. Muy conveniente el guión, ¿no es cierto? Pero bueno, es entendible también el hecho de lo que quieren hacer en Marvel. Por otro lado, nos dan explicaciones de por qué está en arresto domiciliario Scott. Igual que en Infinity War. Pero él ya había quedado en libertad condicional cuando pasó todo lo de Thanos. Es como que no me cierra eso. En fin, vamos directamente a los bifes. Tenemos la primera escena post créditos que vemos a toda la familia junta, unida. Han Ping, Hope y Janet Bandai, todos con computadoras hablando sobre la nueva creación de los viejos Ant-Man and the Wasp. Crearon un portal mucho más pequeño que literalmente entra en una camioneta, esto con la finalidad de poder entrar al reino cuántico nuevamente y capturar partículas cuánticas que al parecer son sanadoras, las cuales les van a servir para curar o, mejor dicho, mantener estable a ghost o fantasma, que es para que no sienta dolor, calculo que los poderes, por así decirlo, poderes, los poderes sigue teniendo. Recuerdan que Janet cuando vuelve del reino cuántico ayuda a Ghost poniéndole los dedos así en la cabeza y por alguna razón esta muchacha después de esto pasa a ser de enemiga a una aliada o amiga poderosa si se quiere y si sí, obviamente puede controlar esos poderes que calculo que sí. Más allá de esto, el que va a entrar en el reino cuántico una vez más va a ser Scott, pero antes de esto... Janet, con grandes conocimientos en el reino cuántico, lógicamente, porque estuvo atrapada ahí 30 años. E incluso ella misma habló dentro con Han Ping sobre una evolución de la persona o una evolución personal en ese lugar. Bueno, volviendo a la escena, ella le termina diciendo que tenga cuidado con los vórtices temporales. Y es acá donde se abre la brecha que todos queremos. Viajes en el tiempo, como ya decíamos en los anteriores videos. Eh, como que están todas las cartas en la mesa, ¿no es cierto? Puede que no sea la única forma de cambiar el presente en el mundo cinematográfico de Marvel, pero sí va a ser un recurso que los superhéroes van a usar, de eso no me cabe ninguna duda. En mi opinión creo que es una de las mejores escenas postcréditos de Marvel, pero ¿por qué? Nos encontramos con una película totalmente tranquila En comparación de lo que veníamos viendo de Marvel Una trama súper simple Cumple con las expectativas de todo Entretiene Se sabe que es una comedia de acción Familiar, romance Y va terminando y nos va llevando la película A que todos terminemos sonrientes Pero con la última escena Te vuelve ese trago amargo de Infinity War Son, no sé, un par de segundos Que te hacen revivir la película Y te dejan nuevamente con esa angustia por el desvanecimiento de los superhéroes haciéndose cenizas haciendo hincapié en que obviamente todavía el problema con Thanos no se resolvió y que no es tiempo de sonrisas y felicidad entre comillas obviamente todavía hay un gran villano por enfrentar por eso creo que es una de las mejores si no es la mejor escena post créditos del UCM Ahora divaguemos un poquito. Teorías sobre lo que podría pasar en la próxima película. Puede que Scott viaje en el tiempo, sí, obviamente, ¿no es cierto? Pero no que vuelva para atrás, sino que viaje al futuro, donde inevitablemente se va a enterar de todo lo que pasó, de toda esta destrucción que hizo Thanos, y por eso va a buscar a Tony Stark para que juntos, de alguna forma, con esta tecnología, puedan viajar en el tiempo para detener a Thanos. Ahí sí van a volver al pasado. Otra posibilidad es que Luis, el amigo de Ant-Man, o sea, el amigo de Scott, de quien es la camioneta donde está el nuevo aparato que usan para ir al reino cuántico, suponiendo que él no muere con el chasquido de dedos, ponele que se contacta con los Vengadores y Tony Stark logre traer de nuevo a Ant-Man. Una vez de este lado, Scott le va a dar esta información a Iron Man sobre los vórtices temporales y así nuevamente van a viajar en el tiempo. Otra teoría poco probable, pero nunca hay que descartar nada, puede que ant a través de este nuevo reino, pueda de alguna manera con estos vórtices temporales atravesar distintas dimensiones y de ser así, quizás pueda ingresar al Soul World, o sea, el mundo de las almas. Mundo donde se encuentran todos aquellos desvanecidos tras el chasquido de Thanos. Y bueno, otra opción es Capitana Marvel, pero no creo que todo dependa de ella, aunque sea uno de los personajes más fuertes del UCM, claramente tiene que haber un equilibrio por parte de todos o al menos los que van a estar en pie, así que seguro que reparten las tareas tal y como vimos en Infinity War. No creo que todo el peso caiga sobre Capitana Marvel lo que es seguro es que Ant-Man esta vez va a estar absolutamente solo, la avispa no lo va a acompañar obviamente como muchos rumores decían y por otro lado Hank Pink tampoco va a hacer nada con Tony Stark ya que se volvió cenizas como la mitad del universo no queda otra gente hay que esperar nomás. esperar hasta el estreno por lo menos de Capitana Marvel para ver si nos dicen un poco más de qué podríamos llegar a ver en Avengers 4 pero para eso de igual modo hay que esperar hasta el año que viene tiempo al tiempo la segunda escena y quizás muy poco significativa para muchos creo que quemaron mucho esa parte de la película porque la mostraron en los trailers pero te lleva a reír en un mundo desolado porque lo que muestra esta escena es a una hormiga tocando tal y como lo hacía mientras scott no estaba en su casa pero con el detalle que de fondo y todo lo que rodea a esta hormiga es un mundo triste en donde no hay televisión porque mucha gente se volvió cenizas y provoca casi una sonrisa forzada. Es verdad que en un primer momento querés matar a toda la gente de Marvel porque te comiste todos los créditos para ver a una hormiga tocando la batería y decís, esperé tanto para esto nomás, ay no. Pero dándole un poco de vueltas al asunto, como que quisieron suavizar la primera escena post créditos y a esta ponerle un poco más de humor, aunque se esté pasando por un mal momento. Eso creo yo, no sé. Lo que sí me gustaría saber es qué opinás vos o cuál es tu teoría preferida, cómo decís que Scott sale del reino cuántico, va a viajar en el tiempo, va a quedar atrapado ahí y no va a ser importante en la trama de Avengers 4 o qué, qué puede llegar a pasar. Cualquier teoría es válida, la opinión también, dejala acá abajo en la caja de comentarios así vamos armando entre todos lo que posiblemente pase en la próxima película de Avengers. Y hasta acá al video de hoy Quizás un poco corto Pero bueno, tranquilos muchachos Porque se vienen unos listados importantísimos Y muy copados al canal Listados de películas de tops Volvemos con los tops Pero esta vez del 2018 Espero que le des like al video si te gustó Compartilo, suscríbete, ponelo en Facebook, en Instagram En Twitter, por todos lados Y muy pero muy importante Darles las gracias a todos esos que me siguen Ya casi somos 50k gente Una locura total. Gracias inmensas para todos de corazón, en serio, de corazón. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Elías y esto es Top Cinema. Información al paso.